Vamos a estar en YouTube. Hola, Instagram. Estamos justo, juntos hoy día. Juntos hoy día. No tengo efectos eso en Instagram. Qué bueno. Espero no tener. Casi embargo. Eh, a ver, hoy día vamos a hablar de algo súper preciso, súper. Eh, de hecho, súper preciso, súper puntual. Que tiene que ver con. Las boletas de honorario. ¿ya? Cinco cosas que deben saber sobre las boletas de honorario si usted ocupan boletas de honorario. Para los que nos conozcan, el Instagram este es de LibreDT, el canal de YouTube es de LibreDT, pero nosotros en realidad en LibreDT, en realidad en SASCO SPA, en la empresa Sasco, nosotros trabajamos con más cosas que solamente facturación electrónica o DTE. LibreDT es uno de nuestros proyectos en la empresa, pero desde el año pasado hemos ido sacando más proyectos en base a la experiencia que teníamos con impuestos internos. Y hoy día ya tenemos eh, cinco proyectos en total. O sea, tenemos LibreDT, te, que fue el primero, API Gateway, que cambiamos el nombre esta semana, BatchExpress, Taffy, Birmeset. Entonces, hoy día de lo que vamos a hablar que es boletas de honorarios, tiene que ver con uno de estos proyectos que es BatchExpress. Ahí al final voy a explicar un poquito más de eso, pero la idea es hoy día conversar un poquito de eh, o, o contarle un poco de qué pasa con las boletas de honorarios. ¿Y por qué son tan importantes las boletas de honorarios? Bueno, por dos cosas. Primero, porque desde el año pasado es obligatorio emitirlas de manera electrónica. Ya, antiguamente se podían hacer en papel, hoy día eso ya no se puede hacer. Y lo segundo es que con un cambio que se va a hacer el próximo año, eh, muchos servicios que antes eran exentos van a pasar a ser afectos a IVA. ¿Y qué está pasando con eso? Que hay muchos profesionales que tenían su empresa, por ejemplo, una SPA, donde emitían factura exenta por su servicio, hoy día van a tener que pasar a ser una SPA y emitir documentos afectos. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué decisiones están tomando? Muchos se están convirtiendo en sociedades de profesionales y están... En inscribiendo actividades de segunda categoría para emitir proyectos de honorario y así, tener una, o sea, y así no pagar ese IVA. ¿ya? Tienen la retención igual, pero recuerden que esa retención después se puede recalcular. Entonces, en realidad las proyectos de honorario siguen dando que hablar todavía porque eso es algo que está pasando eh, ahora y en realidad se van a cambiar el próximo eh, año, porque eso parte en enero. Entonces, en realidad es súper importante tener claro cuándo me conviene o qué son las proyectos de honorario. Entonces, partamos por eso. ¿Qué son las boletas de honorario? Las boletas de son básicamente un documento tributario electrónico que se emite por aquellos contribuyentes que tienen actividad económica en segunda categoría. Ya recuerden que tenemos primera categoría y segunda categoría. Primera categoría, uno normalmente dice, son las empresas, pero recuerden que la sociedad profesional también podría verse como una empresa y es, eh, eh, tiene actividad económica en segunda categoría. Pero siendo muy simple, primera categoría, empresa, boleta de prestación de venta de producto o servicio o prestación de servicio y facturas. Y boletas de honorario, personas, eh, y eso es segunda categoría. Entonces, y, eso, y ahí se emiten boletas de honorario, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, eh, bueno, ¿bajo qué se emite? Bajo la prestación de un servicio. Las boletas de honorario son súper importantes, son para servicios. Yo no puedo emitir una boleta de honorario, por ejemplo, por la venta de pan. O sea, si yo soy panadero, no puedo vender pan con una boleta de honorario. Para eventualmente, eventualmente, ya que tiene ciertas restricciones para poder ser emitidas también el panadero podría prestarle a la panadería una boleta de honorario eh, el servicio de hacer el pan y con eso se, eh, eh, cobrar, por ejemplo, una boleta de honorario. Ahora, eso igual tiene ciertas restricciones, ya que en realidad hay, hay una línea en donde en el fondo cuándo soy prestador de servicio honorario y cuándo me tienen que contratar dentro de una empresa. Ya, eso es algo que no vamos a ver hoy día, pero hay una línea que obviamente tienen que chequear. Tampoco es como llegar, ya cualquiera puede emitir una boleta de honorario, puede estar infinito metiendo boleta de honorario. No, no debería ser tan así porque, por ejemplo, si tú estás cumpliendo un horario, así muy a grandes rasgos, estás cumpliendo un horario de, no sé, pues, de 9 a 5 y te están supervisando y, va, y varias otras cosas más, en realidad eso ya no es eh, derechamente honorario. Ya, no nos vamos a meter ahí, pero eso lo pueden realizar obviamente con... Eh, dirección del trabajo o inspección o, o en, en normativa de dirección del trabajo. Lo podemos ver en el live eventualmente. Entonces, en resumen, ¿qué son las boletas de honorario? Son un documento tributario, tal como un DTE, de hecho tienen un código eh, 66, si no mal no recuerdo, que se eh, genera cuando yo presto un servicio y se le emite a la empresa o al receptor del servicio. Los receptores no, no pueden ser empresas o un particular. que perfectamente, por ejemplo, podría tener como Esteban, puedo recibir, no sé, un, un, un servicio médico y el médico podría emitirme una boleta de, honor, de honorario. De hecho, si ustedes van a un centro médico eh, donde el profesional es el que emite la boleta, normalmente le emite una boleta de honorario. Entonces, eh, eh, eso es, eh, ¿qué es la boleta de honorario? Un documento tributario. Ahora, la boleta de honorario, si bien no tiene IVA, igual tiene un, un documento, perdón, un, una retención que hay que hacer, tiene un porcentaje asociado que es que eh, considerar, que se llama retención. ¿Qué es la retención? Supongamos que eh, yo cobro por un servicio bruto 100. ¿ya? Normalmente si esto fuera con IVA, uno diría más 19, 119. O sea, 100 sería el neto, 119 sería el, el, el bruto. Eh, eh, o, o al revés, 119 el bruto, 19 el IVA y 100 el, el, el, el neto o el líquido, como se llama en el caso de las boletas de donario. En cambio, una boleta de donario, si yo tengo 100, como bruto y tengo una retención de un 10% significa que yo voy a tener que pagar impuesto interno un 10% de ese monto ya y como prestador del servicio voy a recibir solamente 90 al momento de que me paguen qué va a pasar con ese 10% adicional ese 10% adicional es eh, en términos simples como es un adelanto al impuesto que eventualmente yo tendría que pagar ya como persona recuerden que esto es como persona entonces eh, ese adelanto se recalcula en la declaración de renta entonces si yo emito boletas de honorario tengo que hacer mi declaración de renta en el año siguiente donde voy a declarar todo mi ingreso y en base a eso se determina si me corresponde una, una devolución eh, una devolución de impuesto en este caso una retención pero un, un, una devolución entonces esta por ejemplo cuando lo, los que emiten boletas de honorario me echan mu, mu, muchas boletas de honorario, yo pasé por esa etapa trabajé un tiempo completo de honorario llegaba abril y estábamos todo lo que queríamos era que llegara a abrir para que tuviéramos la, la devolución. ¿ya? Pero, y era por eso, era porque esa retención se devolvía. Ahora, ¿siempre se devuelve? No, no siempre. Depende de eh, los ingresos que uno tenga como renta en, en ese periodo tributario. Ahora, an, yo dije varias veces 10%, seguramente los que, alguno que esté viendo el live o, o que lo vea después con, en la sesión grabada ya, va a decir, oye, pero ya no es 10%. Y efectivamente ya no es 10%. ¿ya? Ese porcentaje era 10%, eh, pero fue modificado para ir siendo aumentado progresivamente para llegar hasta un 17% en 2028. ¿ya? Y existen varias, varios cambios. De hecho, uno, esto es muy antiguo, esto no es de ahora, eh, esto es muy antiguo. Eh, y uno lo que podía hacer antes era, no, quiero postergar, quiero postergar, quiero postergar esto, y no tener ese aumento. Pero en el aumento se dijo ya, nada más, desde ahora ha sido obligatorio y ese tramo ha ido subiendo. ¿Para qué es ese porcentaje adicional? Ese porcentaje adicional se utiliza porque los prestadores de servicio honorario, como no tienen un contrato de trabajo, no tenían eh, leyes sociales en el fondo, no tenían salud, no tenían eh, AFP. Sí, y, ese, y ese porcentaje lo que se está usando es para, para eso, para que tenga salud. Eh, entonces, eh, bueno, en, en el caso específico, eh, eh, para que tenga FONASA, ¿ya? porque en el caso si tuvieras, por ejemplo, si tú tienes ISAPRE, por ejemplo, te vas directo al pago con la plata de entonces, es, esa retención, para que no fuera tan drástico el cambio del día al 17, tiene un aumento progresivo y estos últimos años ha estado cambiando y ha ido aumentando. Y eso habrá que considerarlo, porque por ejemplo, si tú cobras completo tu honorario y quieres recibir siempre lo mismo eh, líquido, tú tienes que ir ajustando todos los primeros de enero hasta el 2028 el monto que estás cobrando bruto para que con la tasa que corresponda a, a cada año te calcen el monto líquido que tú quieres recibir. ¿Ya? Eh, actualmente para este año el 2022 es un 12,25% esa tasa, ya, o sea, ya ha aumentado del 10%, ha aumentado un 2,25% hasta la fecha. Ahora, algo importante aquí es el tema de eh, que si bien no tiene que ver con esta retención directamente, está incluida ahí a la sala de poleta, que es este préstamo solidario que hubo por el lado de impuesto interno donde se está cobrando un 3% adicional para la, para, para la devolución, entonces si tú eres un prestador de un servicio, tú pediste ese préstamo en algún momento impuesto interno además de este 12,5 perdón 12,25 te está agregando un 3% adicional para poder ir recuperando ese préstamo que te hizo y aquí entra una mini pelea entre comillas entre algunos prestadores de servicios y algunas empresas sobre todo en donde ¿quién paga ese 3%? ¿Ya? porque ese 3% si lo pide eh, el, el, si, si lo pidió para un crédito hay muchos que para mi gusto y esto es una opinión personal pero yo creo que varios vale la comparten hay muchos que se trataron de aprovechar de eso y, y trataron de de, de pasarla a la empresa O sea que la empresa pague ese 3% Cuando lo, eh, no corresponde Ya a mi, a mi juicio no corresponde Porque eso en el fondo es parte del préstamo que pide la persona Y eso obviamente tiene que asumirlo la persona Entonces eh, si, si tú eres empresa Y te emiten boletos donarios, chequea eso del 3% Y corrobora que lo que estés pagando En el fondo sea el, el líquido Pero asociado a la tasa que realmente corresponde Y no un una adicional que pueda haber eh, ¿Cuándo se debe emitir una boleta de honorario? Cuando se presta un servicio y se paga ¿ya? O sea, si a mí me, eh, yo estoy prestando un servicio a una empresa Y me lo van a pagar, yo tengo que emitirle a esa empresa eh, Mi boleta de honorario ¿ya? ¿Para qué va a ocupar la empresa la boleta de honorario? Bueno, para poder utilizar el, el, el pago que se hizo como gasto de la empresa Obviamente siempre y cuando el servicio se haya prestado Tenga relación con la actividad económica o el giro de la empresa eh, Y de esa forma la, el, el servicio hay algunas empresas que te piden la boleta antes. Nosotros, de hecho, la pedimos antes, pero porque la pedimos y pagamos al tiro. ¿ya? Ahora, lo que no sería muy normal es que te pidieran la boleta y te pagaran tres meses después. Eso sería eh, bastante anormal. La idea es que si la boleta tiene que estar emitida en el mes que se hace el, el, el pago. O sea, si tú estás entregando la boleta ahora, por ejemplo, en el primero de septiembre, que te pagaran dentro de septiembre. Ahora volvamos a la retención. Eh, y dije que había una retención que hay que pagar el impuesto interno. ¿Quién la paga? Bueno, hay dos posibilidades. Y aquí voy a. a, a, a cuando yo eh, emitía boletas donorarias siempre me salía la retención. Y según los conocimientos que tenía hasta, hasta hace unos años, yo sabía que todas las boletas donatorias tenían re, retención. Y me acuerdo de un cliente me dijo: Oye, a ver, yo quiero emitir boletas sin retención. Y dije: Sin retención, sin retención, no me No, no, no conozco esa boleta. Y, y, y me mandó una. Y claro, no es que la boleta no tenga retención, la, la retención existe. Lo que pasa es que no la paga el receptor, sino que la paga el emisor a impuesto interno. Entonces, hay dos formas de hacer la retención. Uno es que la haga el receptor de la boleta y te paga solamente el líquido. ¿Ya? Voy a explicar estilo cuál es ese caso. Y el otro es que la haga el emisor de la boleta y le pagan el bruto al emisor. ¿Ya? ¿Cuándo se usa cada caso? Bueno, impuesto interno dice... Que si tú eres una empresa que tiene que declarar, o eres un contribuyente que tiene que declarar el formulario 29, tú tienes que hacer la retención como receptor de la boleta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, eh, nos emiten una boleta de honorario, nosotros como empresa SASCO, nosotros tenemos que hacer la retención, pagarle al prestador de servicio solamente el líquido, y nosotros, en nuestro formulario 29 del periodo que corresponde a la boleta, declarar esa retención y pagarla. ¿sí? Y esa es la retención que después el contribuyente de segunda categoría puede optar eventualmente a eh, una devolución. En caso que exista. Y digo en caso que exista porque eh, pueden existir por estos ingresos y por, por estos esto, esto, eh, leyes sociales que están agregando. Eh, es un caso que es como el caso normal. Ahora, ¿qué pasa si yo soy prestador de servicio eh, y, le, y le presto un servicio a un particular? A alguien que no hace declaración de fórmula 29. Bueno, en ese caso, el que está obligado a hacer la retención es el prestador del servicio. Y el prestador del servicio de segunda categoría debe declarar el formulario 29 mensualmente y pagar la retención como prestador del servicio. Entonces ahí es cuando abajito sale quién está obligado a la boleta de anualidad empresa le Dice abajo si está obligado el receptor a hacer la retención o si está obligado el emisor a hacer la retención. Ya, Pero esos dos casos son... Eh, los que hay y en el fondo eh, cuando sale una boleta que dice noti que, o sea sale solamente el monto total y no sale retenciones porque en el fondo el emisor está haciendo esa retención ahora eh, la boleta de honorario en realidad es bastante simple eh, la boleta de honorario tiene mm, como campo como dato en sí tiene el root del receptor eh, el nombre la, la dirección y la comuna y sería y respecto a los ítems que uno puede colocar en el caso de la boleta de honorario normal o sea la boleta de honorario solo una puedo colocar hasta 10 ítems con su monto, bruto, súper sencilla. No tiene más ciencia, no hay, no hay posibilidad de poner descuentos ni códigos de ítem. Tiene muchas menos características que un documento tributario. Es mucho más sencillo el documento. Entonces, la emisión también de este el documento es más sencilla. ¿Dónde puedo emitir este documento? Bueno, en la página de impuesto interno. O sea, eh, lo, las boletas de honorario eh, se pueden emitir a través de la página de impuesto interno. Impuesto interno tiene una plataforma para la emisión donde tú puedes Completar estas 10 casillas, colocar los valores brutos, colocar los datos del receptor, elegir quién hace la retención y emitirla. Ya. Y también tiene una modalidad de emisión más rápida, eh, que es copiando, por ejemplo. Tú puedes copiar una boleta y emitirla. Ahora, igual hay que tener un poco de memoria porque te pide algunas opciones. Puedes copiar la última, por ejemplo, o puedes copiar un, un número en específico, igual, te acuerdo, es que el número. Bueno, uno puede tener anotadito al lado. Pero qué pasa, que si yo quiero emitir muchas boletas de honorario, eh, esa opción quizás no es la mejor. El Impuesto interno, por ejemplo, no permite hacer una emisión masiva de boletas de no permite codificar los servicios de las boletas de y tampoco permite, por ejemplo, hacer una emisión mediante app de las boletas de ¿Ya? Entonces, ¿qué otra forma de emisión hay? Y ahí voy a volver, como muchas veces, a la propaganda de nuestro servicio. Eh, podemos hacerlo, por ejemplo, con Batch Express. ¿Ya? Batch Express es una plataforma que nosotros diseñamos específicamente para la emisión de boletas de honorario. Esa es su función. La emite directamente el impuesto interno, pero agrega las funcionalidades que yo ya mencioné. Tú puedes codificar tus tu servicios Entonces, por ejemplo, si tú eres eh, una notaría, nosotros tenemos, por ejemplo, clientes que son notaría, tú puedes codificar todos los servicios con sus precios y eso te ahorra bastante tiempo al emitir el documento. Eh, puedes hacer emisiones masivas. Por ejemplo, tenemos clientes que son contadores y ellos lo que hacen es eh, cargar un archivo. Una vez al mes, con todos los datos, los cobros que le quieran hacer a sus clientes, emite las boletas masivamente y se las mandan a sus clientes. Y la otra opción es hacer, por ejemplo, eh, emisiones viables. Y que también tenemos el caso de varias notarías que están conectadas, que tienen su propio software y se conectan al API de, de VH Express para hacer la emisión de la boleta. O, por ejemplo, lo que hacemos con eh, BinMail Sales. ¿ya? Recuerden que BinMail Sales es una pasarela de facturación que une el e-commerce con un facturador, que en este caso es Batch Express para la boleta de honorario. Y ahí, por ejemplo, tenemos casos de centros médicos que eh, tienen su sistema de reserva online, tienen la boleta de honorario en impuesto interno y con 6, o sea, eh, en impuesto interno, pero a través de Batch Express y BIMME6 hacemos la conexión para que se emita de manera automática. Sí, son varias cosas, son varias plataformas, pero la ventaja es que nosotros generalmente configuramos todo eso. Entonces, en realidad es solamente configurarlo y eso lo vemos desde acá. Eh, Impuesto interno tiene otra cosa que una aplicación móvil. Ya, nosotros nunca quisimos hacer aplicación móvil porque en realidad eh, la gracia, otra de las ventajas de BH Express es que si tú emites una boleta directa en impuesto interno te va a aparecer igual en BH Express. Entonces, si tú, le emites la, si tú emites la boleta con la aplicación móvil de impuesto interno, también te va a aparecer en BH Express. Está todo sincronizado. Entonces, eso es bastante. te hace bastante sencilla la emisión eh, en el caso de dispositivos móviles y lo sigues teniendo en BH Express. Y, y en el caso de BH Express. Eh, a ver, deje, me faltó me fal, bueno, tenemos la emisión individual también obviamente, que la principal ventaja es esto de codificar los productos, o sea, perdón, los servicios no es para productos, los, la costumbre eh, codificar los servicios y lo otro hay una emisión rápida que es básicamente colocar el que también está eh, es colocando solamente el servicio y el precio y te lo, te lo emite sin pedirte los datos del receptor ¿Ya? entonces eh, eso es básicamente la emisión de boletas de honorario. la emisión de boletas de en general son contribuyentes segunda categoría que son servicios que se prestan, se emite al momento de que se paga el servicio, ahí se debiese emitir, por alguna cuenta entre las partes se podría emitir en otro momento, pero personalmente no recomiendo que sea más allá de, dentro del periodo de, del mes que se paga. Eh, la retención se puede hacer por el lado del receptor, si es que es un contribuyente que tiene que declarar el Fórmula 29, o la hace el emisor y ahí está obligado a, ir a declarar el Fórmula 29. Y las formas de emisión, forma FOME, impuesto interno, forma entretenida y rápida, VH express y automatizada. Eh, me río porque Sergio se ríe <risa> Vamos a presentar a Sergio un día en un live Deberíamos entrevistarlo a él Me dice que sí Vamos a entrevistar para que cuente como, como su experiencia detrás de las cámaras Eso Bueno, y en general eh, Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, con Batch Express Batch Express eh, Voy a seguir un poquito con la publicidad Me lo van a permitir Batch Express es un servicio que eh, eh, nosotros cobramos Que para mi gusto, para lo que resuelve Es bastante económico pero aún así el cobro es por empresa. O sea, algunos clientes nos han dicho, oye, pero es que en realidad yo tengo muchos contribuyentes que necesitan emitir boletas de honorario y no me conviene Batch Express por X motivo. Bueno, ahí está otra opción que es API Gateway. API Gateway a ti te permite también emitir boletas de honorario, eh, pero multirruto. Ya obviamente son otros precios, otros planes, pero los pueden revisar. Y no quiero dejar de mencionar las boletas de terceros. ya Todo este rato hablamos de las boletas de honorarios que es cuando las emite el prestador del servicio. ¿Pero qué pasa si el prestador del servicio no tiene inicio de actividad en primera eh, perdón en segunda categoría? En ese caso, el, el que recibe el servicio, la empresa, puede emitir una boleta de terceros. Ya, no voy a entrar en detalles con eso. podemos conversar en otro live de eso. O si le interesa, obviamente, pueden preguntarnos en los comentarios. Para eso también tenemos soluciones para emitir mediante API y emisiones masivas. Eso. Eh, creo que se, dije todo lo que tenía que decir. Eh, no sé, no veo ninguna duda en Instagram en YouTube no hay nada, bueno ese fue el live de hoy día eh, recuerden que este es un tema que todavía está vigente sobre todo con lo que dije al inicio que es lo que viene con la, el cambio del próximo año que los servicios van a empezar a pagar IVA entonces muchos que se están cambiando de, datos de muchas empresas que eran por ejemplo CPA están pasando sociedades profesionales así que algo que todavía eh, va a estar dando vuelta un ratito Cualquier cosa, nos pueden contactar, nos pueden contactar dejándonos un comentario en los videos, dejando un comentario en Instagram o escribiendo directamente a los correos que tenemos en batchexpress.com en caso que estén interesados en probar ese servicio. Eso, eh, suscríbanse en YouTube a la, a la, al canal, activen la campanita y nos vemos en el siguiente live. Chau Instagram, nos vemos en el siguiente live.